a graficárselo, 10 mil pesos. En los sueldos normales, esos 10 mil pesos no le llegan completo, porque le descuentan el impuesto sobre la red, no, el impuesto sobre la red es de 35 mil pesos para allá, pero le encuentran el seguro y una serie de cosas, y es posible que le lleguen 8 mil y pico, 9 mil y pico, uh -huh. pero no le llegan los 10 mil. Ahora, el sueldo navideño, si son 10 Siempre llegaban los 10 completos. Usted podía dormir, hicieran 20, 20 completos. Hicieran 100, 100 mil completos. Hicieran 50 mil, 50 mil completos. Ahora no, ahora el gobierno quiere meter el impuesto. Y eso va a tener una reacción adversa. Porque eso nunca se había visto desde, desde el nacimiento de la República. Desde que se creó esta república, el doble sueldo nunca se le ha puesto impuesto ni nunca se le ha rebajado un centavo. Y mayormente los pobres lo usan para comprarse cositas. Para comprarse cositas, eso es un aliciente. Eso es usted salir. Esto es una locura. Yo, miren, cuando entra el tema de Luis Abinader, yo dije. Dios mío, cuando yo vi eso Y otras locuras que se están cometiendo Quiera Dios que Luis Abinader no mete este país En una desgracia Roguémosle que este país no caiga en una desgracia Con Luis Abinader Pero yo, todos los caminos Conducen a eso Todos los caminos conducen A eso Buena Nancy eh, La desgracia Le va a llegar a él en cuatro años Tú lo no verás que sí. Sí. Se coja esto. Yo lo dije en un momento, Nancy. Yo lo dije eso. Están trabajando para solamente durar cuatro años en el gobierno. Porque es una locura. Exactamente. Exactamente. Es una locura. Mira, han maltratado a los perremeditas de la base. Se han burlado de ellos. Burlado. Tú sabes lo que coge una familia entera. Este, esta gente. La familia de Orlando Mera el hijo. La mujer. Y la hermana, coño, por ahí no se puede llegar, por Dios. Pero eso es una bofetada, este pueblo. Pero hasta ahí no se puede llegar, Luis Abinader. Lo que se le a Tanto que lo criticaban a está están haciendo peores. Buenas tardes. Omar. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Oye, es para decirte sobre ese tema de la retención que intentan hacerle al doble sueldo. Sí. Al sueldo número 13. Eso está contemplado, de acuerdo a lo que yo leí hoy, está contemplado para el 2021, no es para este diciembre, no es para este año. Pero además, eso está contemplado en el código laboral, que no se le retiene ningún tipo de impuesto. Y yo entiendo que como eso está en el código, eso van a venir muchas discusiones, porque eso va a haber que modificar entonces el código. Eso tendrá sus su, su discusiones en, en los en los meses venideros. Porque eso no va a ser tan fácil, eso entiendo yo. Sí, tú tienes razón. Buenas noches. Tú uh -huh. tienes razón y te agradezco porque es verdad. Eh, eh, no, te agradezco porque no es para este eh, eh, eh, presupuesto, es para el 2021. Fue el presupuesto que sometieron ahora, es verdad. Es verdad, tengo que ser justo. Pero tú sabes lo que le metieron ahí también. Que los senadores y los diputados, si es verdad, porque esa gente vive la gente que luchando por ellos y, y apoyándolo. A las cuestiones digitales, impuestos que nunca se le habían puesto. Hay una serie de cositas que van a salir a relucir. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Hernán Leocadio, buenas tardes. Omar. Sí. Omar. Pero... Y Donald Trump, va a saber ahora si es verdad si el coronavirus o no? ¿A quién? A Donald Trump. Sí, le dio el coronavirus, claro que sí, claro. ¿Por qué no lo creía? creía? Esto es verdad. Le dio el coronavirus, claro que sí. Mire, señores, otro tema. Luis Abinader en el día de ayer designó a Lisandro Macarrulla, que es ministro de la presidencia, empresario, y a Celso Marrancini, otro empresario, como los dos principales jefes del gabinete eléctrico. Eso son cosas que Luis se inventó y ese grupo de denominar determinada área con gabinete, el gabinete educativo, el gabinete económico, Ahora en Gabinete Eléctrico. Se está planteando de vender empresa eléctrica y una serie de situaciones. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Omar, a Luis vez que todos votamos por él, pero que dejo estar hablando, caballero, porque prometió en la campaña que a los policías le iba a aumentar aquí. ¿Ni 500 dólares el, el equivalente a 500 dólares y que eso no era relajo porque la policía trabajan demasiado y no tengo familia policía pero esta gente trabaja demasiado no, eh, eh, en el presupuesto que eso metió yo no sé si es 500 dólares pues tengo que verlo, no lo he visto contempla un aumento a la policía no sé si de 500 dólares y creo que no pueda ser quizás de 500 dólares porque hay que reconocer que hay una situación calamitosa y que hay muchas cosas que tú pudiste haber prometido, pero que la realidad te dice que no se pueden llevar a cabo. Pero tiene, porque no puedo ser injusto, el presupuesto de 2021 contempla un aumento a la policía. Buenas tardes. fue vamos con esta. buenas tardes. Buenas. Bueno, Omar, ¿cómo estás? Bien, gracias, un placer. Igual, ¿cómo te sientes? ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta ahora, hermano? ¡Excelente! Pero bueno, mira, eh, a la policía le aumentaron un 60% ahora. ¿Cuánto? O sea, un 60% de los 500 dólares. El salario se lo llevaron a 17 mil pesos. ¡Oh! Se lo están haciendo por parte. Ah, pero no, está bien si le aumentaron eso. Está bien sí, porque hay sí. que reconocer... Que hay una situación especial, no está bien. Si un rey ¿sí? aumenta, claro, correcto. Y sobre el caso que yo puedo comenzar a hablar de la electricidad, la a Punta Catalina, hay versiones no confinadas y la quieren vender a, a, a precio de vaca muerta. De vaca por eso, dicen, sí, y fue más. Sí. Por eso fue que pusieron a hacer su ¡Claro! Es así, ya tú sabes Qué bien, gracias, okay. gracias y, y déjeme decirle Eso de punta Catalina y Ceso Marrancini Es que cuando Ceso Marrancini Fue administrador de la CDEE -E -E, El gobierno subsidiaba Con 700 millones de dólares Y cuando Ceso se fue de ahí El gobierno subsidiaba 1500 y 1700 millones de dólares porque son empresarios Son insaciables Y yo No es que uno es enemigo de los empresarios Pero después está llamado el y buena tarde. Sí, Buenas tardes Sí, buenas tardes Un placer Comán Sí. Usted sabe que es lo que está pasando Como usted dice Que él está poniendo a toda esa gente Ahí, un grupito Él está haciendo su grupito Igual que los morados no, este gobierno es de élite, esa es la realidad, de élite. Se está poniendo a toda su gente ahí. No, no, de élite, de los ricos, y de esa figura que están, un hijo de Ramón Albuquerque que nombró, un hijo de Tony Raful, una, la esposa de Orlando José embajador en Brasil, oh, o así no Luis, Luis pero así no, O oh, pero ven acá. Y entonces, a la base de ese partido, le exigen mil vainas, no así, no, y le ponen traba, hay a esos que, oye, quiera Dios, y yo quiero estar equivocado, que con las medidas, porque Luis de está perdiendo bases, de apoyo popular, de su partido, porque a la base ellos lo están maltratando, y le ponen muchísimas trabas, oye lo que, oye lo que se inventaron, en la dirección, la última reunión de la Dirección Ejecutiva de PRM. Dice que hace cursos para que los PRMistas aprendan política. ¡Coño! Y tú a los ricos le estás dando trabajo. Y a los pobres, di que, que aprendan política cayéndose muertos. O ¡Oh, pero ven acá! Oye, que, que le van a dar talleres de política. ¡Ajá! Luis Abinader. ¡Ajá! A los pobres cursos. Y a los ricos dándole todos los empleos y toda la vaina. Así no. O oh, pero ven acá, hasta Juan TH, que es un aliado de ellos, está protestando, dice que los periodistas de PRM los tienen humillados y tienen que ir donde una serie de gente porque es un gobierno de élite. Un gobierno de élite. Un gobierno de élite. O oh, pero ven acá. Oye, y que los PRMistas que estudien y le dicen, no, tú no das para ese cargo, una vaina terrible. Eso, oigan, cuando esa gente se rebelen, y esta sociedad se rebelde, porque no se satisfagan, ni le den respuesta a los problemas. Ustedes verán, el cuidero, ustedes verán, se van a recordar de mí, que yo conozco esto, se van a recordar de mí. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Diego, un placer. Hermano, muy, muy muy, adecuado su comentario Al PRM que se está ahí pensando cosas que no son Que ellos le criticaban Oye, eso incluso a la O gente, más Ellos le criticaban la gente lo que quiere es empleo y, y comida Y ¿Qué? ellos dicen que pensando en Biden ¿Por qué acuerdan de Biden? Que se acuerdan de la base ¿Qué Que perdió están esa gente Si no, se alinean en para afuera que van Y antes de tiempo quizás. <risa> claro Pero ven acá Oye, a esos infelices que se están cayendo a pedazos Di que esta gente hablándole de estudios y de cursos Y de vaina, Pero tú estás loco Buenas tardes Buenas tardes Sí, un placer Y ahorita son grande que nombraron ahí Se llevan los primos, los sobrinos ¡Claro! Ya tú diste en esclavo. Se, se llevan todos los familiares ¡Claro que sí! Coño, una burla esa vaina Oye, oye, Luis Abinader Va a hundir ese partido Peor que Miguel Vargas hundió el PRD Como van las cosas Se lo digo yo con sinceridad Eso no hay forma de justificar una vaina así Eso no hay forma de justificar una vaina así Coño, pero así sí es bueno, eh